De la solamente me contan mentiras y no la verdad Me habla de la cárcel como si eso fuera algo que yo te fuera a hacer piedad, Me habla de la cárcel nombrando una serie documental siendo que ahí no sé ni la vista de edad. Lo que pasa en la cárcel de verdad Eso es recaleta Te muestran solo una faceta Vos no lo que hay atrás después te termina cogiendo la película completa Hay son solo un careta Ay, esta cantar mi meta Ay. Primero crecer unos años y después empezar a dejar de ser careta. Oh. Porque en el oh. camino que vas no vas a llegar muy lejos Ay. Te lo doy como consejo Y no es porque sea viejo Sino porque también fui un pendejo oh. Pero ya crecí y no me quejo Por eso de esta mierda me alejo Antes de alguien que tira mierda Prefiero mantenerme de esta escena bastante lejos. Oh. Porque a mí no me sirve la escena muy tóxica Ay. No vemos la FM S que no vemos la próxima Ay. Se viene Después vemos quiénes ganaron, no vemos la ese el año que viene, después ellos se lamentaron, se oh. fue No Dani, se no fue Dani, se fue el poco rap que había de verdad, quedaron caretas de la sociedad, que vienen a hablar de cultura y de rap, sí. pero donad y la mitad que yo daba cuando tenía 14 años de edad, y vos me estás hablando a mí que me estás tirando piña y te invito a un pie, edad, ay! Me tapo, sí. es porque lo que hago Soy como un humano, también me cago Igualmente te gano, yo no me paro de mano Con la última rima que te tienes Me parece una afano ¿Quién quiere que te diga mi hermano? Yo soy sincero, tengo los errores pero